Cielo y tierra, poema El cielo se va abriendo y el sol entre las nubes saliendo Para volver a brillar a la par de esta salida de confinamiento Y los pájaros se van oyendo Mientras las aguas se van reponiendo Y a su vez el aire y el viento Los pies de los más pequeños se van moviendo Derecho e izquierdo independientes pero juntos se ven corriendo. Campos, flores, frutos y bosques van renaciendo y sus colores se van sintiendo, sus fragancias que nos van diciendo de una nueva vida que está por nacer, de otras nuevas horas que nos invitan a un nuevo pensamiento y despertar. Paso a paso iremos creciendo, y unos con otros nos volveremos a abrazar, y cantaremos juntos, y juntos venceremos, para volver a mirar al cielo, para volver la tierra a pisar. Rosa María González Álvarez, 28 de abril del 2020